Dor, RS Rapsu en el pie otra vez, mami Roma Hubiera dicho que no te interesaba que solo jugabas Así que te perdonaba ya no lo hiciste, te reíste en mi cara, ya solo me utilizaste para estar así lo necesitabas Yo como tonto creí que había algo entre los dos, cada que marcabas contestaba para escuchar tu voz si hubiese sabido que solo era tu segunda opción, no hubiera perdido mi tiempo. me amor me Bendiga Sabes el daño que me hiciste, tramas que dejaste. Ahora siempre estoy triste pensando en por qué te marchaste. Yeah. Recuerdo que prometiste a mi lado darte En las buenas y malas pero solo te burlaste yeah. Puedo olvidar como te conocí Cuando te vi me enamoré de ti Sé que tú de mí fuimos la primera vista Lástima que terminó así por un momento creí que de verdad me amabas Ya que me lo repetías cada que llamabas También recuerdo cuando me abrazabas susurrabas al oído que lo disfrutabas Que lo disfrutabas Tiempo, dejaste de contestar Cada vez eras más cortante Ya no querías ni hablar Cuando iba a buscarte Me decían Ay, no no. supe que solo fui Ya, no te puedo olvidar, para mí tú si sí fuiste alguien especial Quien marcó mi vida, y en mi mente estarás Cada que veo una foto tuya, me pongo a recordar los bellos momentos, cuando caminamos, tomados de la mano Cuando nos sentamos, platicamos, eres y será mi debilidad Aunque pasen ya mil años Hasta que pasen ya mil años.